Hola, bienvenido a nuestro curso de Instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos algunos conceptos básicos de metrología. Los temas que cubriremos el día de hoy son Exactitud y precisión, resolución y sensibilidad, incertidumbre y tolerancia, ajuste y calibración. Comencemos pues. La exactitud de la capacidad que tiene un instrumento para acercarse al valor, al valor real de la variable que voy a medir mientras que la precisión corresponde a la concordancia de una medida dentro de un conjunto de mediciones y valores en la imagen que estamos viendo la primera imagen es alguien que está haciendo un tiro al blanco y siempre le da un valor diferente eso significa que es, que es impreciso pero además es inexacto porque no le da al valor que, que quiere que es el centro en la imagen del de centro todos los disparos dan muy, muy cercanos en, entre ellos por lo tanto es preciso, sin embargo no da en el valor que queremos, por lo tanto es inexacto. Y en la última, los disparos dan muy cercanos unos a, unos a otros y además dan muy cercanos al valor que queremos que es el centro. Esto es una, una actividad exacta y precisa. Los otros conceptos que vamos a ver son la resolución y la sensibilidad. La resolución es el mínimo cambio que es capaz de detectar un instrumento dependiendo de la escala, y la sensibilidad es el mínimo valor que puede detectar o medir un instrumento. En la imagen vemos una cinta métrica cuya resolución entre 0 y 10 centímetros es un milímetro, se muestra por las rayas. Y si la medición que voy a hacer es superior a 10 centímetros, la resolución cambia solamente a un centímetro. Sin embargo, la sensibilidad de ese instrumento corresponde exactamente a un milímetro. Otros dos conceptos son incertidumbre y tolerancia. La incertidumbre, cuando yo hago una medida, yo puedo afirmar cuánto es la medición de este, de este lapicero. Y voy a decir son 16 centímetros, más o menos un intervalo que no soy capaz de detectar, ni con el instrumento, ni con mi vista. Y la tolerancia es, si yo hago este lapicero, a mí me dicen, tienen que hacerlo de 16 centímetros, y le puedo dar un margen de más o menos un milímetro para que se equivoque. Eso es la tolerancia. Los otros dos conceptos son ajuste y calibración. Yo ajusto mi reloj cuando yo mismo lo cambio para ajustar el valor que yo deseo, por ejemplo, la hora actual. Sin embargo, si el reloj se adelanta o se atrasa mucho, yo lo llevo a una revisión y ellos comparan el valor del segundo que está dando mi reloj con un patrón superior para poderlo calibrar. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son... Definición y diferenciación de algunos conceptos básicos en metrología, tales como actitud precisión, resolución, sensibilidad, incertidumbre, tolerancia, ajuste y calibración. Y hasta aquí nuestro video del día de hoy. En el siguiente video ve veremos la clasificación de algunos instrumentos. Muchas gracias.